Mira hermano vengo a verte, pa' pedirte una gauchada, porque me ha dejado sin nada mi tremenda mala suerte, enfermo y casi a la muerte de tuya al salir de preso, y al pasarme todo eso como para templar el coraje, quisiera yo hacer un viaje para ganarme algunos pesos. ¿Qué precio había salido? Me anoticié no hace mucho Y ahora si siente escucho lo enfermo que había caído Pero largaste ha entendido dejar a de un lado la tristeza Podés hablar con franqueza Que lo mío de los dos Para mí fuiste vos y un revés de una pieza Va a empezar a trabajar como madre montado, mi yo Si te sobra algún caballo te lo quisiera comprar eh. Mirá, para negociar eh. no tengo ni un pingo viejo Pero ni hacia pie no te dejo eso es, no por seguro si me saca de este apuro al desollar más parejo Hacer mi tropillo ahí, diez, nueve, años no y no un tostado. Anda, anda y elegiste tres pero hermano, vos sabés que yo no arreglo con uno Jamás tengo aquí en los uno emprestado por otro amigo Llevas tres, como te digo, oh, no te lleva ninguno Es orden muy espinosa, Pero a pesar de mis males Sacarte tres animales y tu chopilla lujosa Andá, andá, cabrestiano en el mandado Y si en piel chacas el caso prontito termo un recao Vas a llevar por si acaso un poncho encerado Sos cadena de labones perfecto sin ninguna falla porque amigos de tu talla no se encuentran en dos tirones dejate de esas cuestiones no me hagas llover el techo y además para más provecho ya que la suerte te trajo vamos a pegar unos tacos que este asado ya está hecho La puerta lloraban mis hijos. Y temblando me decía: No te marches, papá. Porque nos preguntas que con cuál nos vamos. Si nosotros. Queremos iguales que a mamá. A ver, tú decides con quién quieres irte. A mí o a mi hermano, a quien quieres más. Se lo hablaron, los abran, se llorando, no, de tanto de rodillas yo les pedí perdón, no pude convencerlo, que hay veces que los padres debemos separarnos y ya no amor. I <laughs> you.